Hola que tal amigos bienvenidos a un video más hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta especial para aniversario digo especial porque reúne pequeños detalles especiales para este día y así no dejas pasar esta fecha tan importante como es el día del aniversario vamos con el paso a paso vas a cortar 7 rectángulos de 24 por 15 centímetros vamos a tomar este y vamos a dibujar la palabra LOP. Cuando termines de dibujarla, la vas a pintar. Acá la pinté con rojo y esta, otras letras con rosado. Vamos a delinear. Vamos a hacer esta sombrita. Lo hacemos con las cuatro letras. Y en esta parte vamos a escribir mi, mi lobo. En esta hoja vamos a dibujar un pastelito hacerlo así, vamos a hacer estas onditas y acá vamos a hacer dos corazones, vamos a pintar así con estos colores, nos quedaría así, acabo de hacer estas rayitas para decorar y en esta parte vamos a escribir los años que están cumpliendo de aniversario, dos años de felicidad. Recuerden que los colores son opcionales y decoramos así, vamos a hacer punticos. seguimos con otra hoja, vamos a dibujar dos anillos, los anillos no son necesariamente para personas que se vayan a casar, pueden también utilizarse eh, para esta fecha que es el aniversario, vamos a pintar así las piedras y vamos a delinear para resaltar más la imagen voy a hacer estas rayitas Aquí como pueden ver hice unos corazones de fondo y vamos a escribir juntos vamos a hacerle así como una sombrita negra seguimos con otra hoja van a cortar un cuadro de 10 por 13 centímetros vamos a redondear estas partes Vamos a hacer una camarita, aplicamos silicona en esta parte, no. Pegamos, vamos a delinear, vamos a utilizar dos fotos que sean pequeñas y estos círculos y estas partes en cartulina que ahí les dejé la medida. Vamos a pegar, pegamos el círculo y pegamos este otro. Ahora vamos a tomar esta parte negra y le vamos a pegar cuadritos blancos. Vamos a colocarla así y vamos a dibujar esta parte y la vamos a cortar. Pegamos las dos foticos. Recuerden que son de momentos que hayas pasado con tu pareja o puedes colocar también foticos animadas si deseas. Vamos a decorar así, delineando estas partes y escribimos momentos momentos felices. Vamos a dibujar dos corazoncitos para decorar, nos quedaría así, ahora vamos a hacer en esta hoja dos copas. Acá dibujamos un corazón y vamos a pintar un moñito rosado y un moñito azul. Pintamos el corazón y esta que sería el líquido, este sería el líquido, lo vamos a hacer con blanco, si no tienen blanco lo pueden hacer azul claro, un tono azul claro y vamos a delinear. Y escribimos, brindo por ti, brindo por mí. Ahora voy a hacerle acá los ojitos, vamos a delinearlos, le damos la boquita como una carita kawaii. Y vamos a llenar acá esta parte. Ahora vamos a tomar otra tarjeta, vamos a dibujar un corazón, lo pintamos y voy a dibujar una conejita voy a llenar esta parte y termino de hacerle el cuerpo hacemos la carita voy a, hacer, a pintar acá las orejitas y hacemos un besito la boquita en forma de besito y las barbitas ya lo que hacemos es delinear voy a dibujar acá un moñito y en el corazón podemos escribir love you". puedes escribir amor lo que desees vamos a delinear toda la imagen y hacemos corazoncitos para decorar seguimos con esta otra hoja van a cortar una hoja de un pastel de 20x20 que ahí les dejé la medida vamos a hacer un sobre van a doblar así de nuevo doblamos y vamos a doblar así para formar el sobre este sobre ha pegado acá en esta parte vamos a pegar en esta parte un corazón y lo vamos a delinear igual vamos a hacer punticos terminamos de delinear acá el corazón y seguimos haciendo rayitas o punticos en esta parte Y vamos a escribir un mensaje, eres el hombre de mi vida y tengo la certeza que es así, gracias por alegrar mi vida, por la energía que me das, por las risas y momentos compartidos, gracias por enseñarme a amar, gracias por dos años maravillosos y espero celebrar más y más aniversarios a tu lado. Sabes que me sigues, bueno, <ríe> siguen copiando, como les dije van a pegar el sobre y en el corazón vamos a escribir feliz y terminamos escribiendo aniversario. Vamos a perforar las siete hojas así y esta que es la hoja de la parte superior voy a decorarla con estos corazoncitos que me parece que se ve mejor. Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la tarjeta, manito arriba si te gustó y compártela con tus amigos, hasta la próxima.